Hey y bienvenidos a Mes, yo soy Messi, yo soy Classy. En este video voy a estar probando esta base de Essence Insta Perfect Liquid Makeup Este es en el color 80 Hot Chocolate, chocolate caliente Aquí detrás dice que es líquida, ligera, para un efecto mate fuerte, para un tono de piel perfecto De larga duración y a prueba de agua además se puede mezclar con otros colores y dice que se mezcle bien antes de usar a mí me costó cuatro euros con 45 centavos en dm aquí en alemania yo tengo piel seca una base que diga ser mate fuerte no es perfecta para mí pero de todas maneras yo quise probarlo en la website de essence no dice de cada tono qué subtono tiene lamentablemente pero yo me probé algunos tonos en la tienda y este me pareció ser más o menos de mi tono, aunque el subtono tal vez no sea lo suficientemente oliva para mí porque hay pocas marcas de base que tienen en mi, en mi tono de piel un subtono oliva, pero bueno, hay que aceptar que es así. En la web de Essence dice que la cobertura es subible. Buildable. o sea que mientras más capitas te des te puedes ir subiendo la cobertura y llevarla hasta alta cobertura así que nada, quédate para que veas esta primera impresión y bueno, aparte de probar esta base me hice todo este look en cámara así que quédate para que veas cómo lo hice y como esta es una base tan mate yo me voy a poner un primer que es un poquito hidratante Baby Skin de Maybelline y otra cosa que hago antes de ponerme la base siempre es ponerme un corrector de ojeras porque como ven mis ojeras son muy fuertes y ya tengo mi corrección de ojeras dice shake well before use that's what I'm doing y... A ver, es de plástico y es así, lo puedes apretar. Me gusta muchísimo esa manera de aplicar la base. No sé qué cantidad me debo poner porque no sé de qué tan alta cobertura sea. Como ven, el tono 80 Hot Chocolate no es tan oscuro como el chocolate. Es bastante medianito, o sea que es bueno para mí. No lo sé, creo que esta es una base de subtono neutro porque... Le veo algo cálido, pero le veo algo frío también Fue bastante fácil de aplicar, bastante líquida No me está dando la impresión de tener una cobertura súper alta Y puede que sea un poquito más claro para mí el tono 80, ¿puede ser? ¿Qué dicen? No sé si es la luz Sí, es un poco también... Ahora que veo mi cara Aquí, no sé si se nota en la cámara, pero Viendo mi cara aquí en el espejo Aquí, estoy verde como yo soy, estoy yo verde, oliva Y aquí me veo rosada Realmente es una base neutra con unos acentos fríos Me parece a mí otra capita porque como que todavía no, no la tengo en el nivel que la quiero Es agradable, no es ni pegajosa, ni pesada, ni... No sé, no, no, le, no tengo hasta ahora como que nada negativo que decir muy fácil de difuminar, como ven se toma un par de segundos es muy muy líquida. Siento que se queda húmeda un buen rato. Está húmeda todavía. Bueno, el tono, no, el subtono por lo menos no es, no es el correcto para mí. Al menos aquí en Alemania no tenía muchos tonos. Tenía como cuatro solamente en la tienda. Por casualidad conseguí este tono. Sigo sintiendo la húmeda. Me sigo pasando la esponjita. Han pasado varios minutos. Mientras se seca me voy a poner concealer. Este concealer tampoco lo había usado yo en cámara, creo. Esta va a ser la segunda vez que lo uso, o sea que es casi una primera impresión. Me lo puse un día para ir a trabajar. Este es el Instant Anti-Age. Borrador de ojeras y de arruguitas. Bueno, si me las borra... Será mi concealer favorito en el mundo. Como ven, el concealer, comparándolo con la base, se ve bien amarillo. La base es bastante rosada. Ahora que como que secó un poco y oxidó, es bastante rosada. Mi cara se ve bastante rosada. No sé, como que no, no, no sé. Como que no, no, no sé. Como que no, no, no sé. Si tú tienes un subtono rosado en tu piel, entonces esta puede ser el tono para ti. Miren qué verde yo soy por aquí, y miren qué rosada se ve por aquí. Siento que el concealer no me hizo mucho el trabajo, me voy a poner otro poquito. Y si oyen a alguien roncando, no es una persona, es mi perrita. La base no se seca, no se seca, simplemente no se seca. Me voy a fijar toda la cara con este polvo de L'Oréal Infallible 24 Horas Matte Con la misma esponjita por esta zona de aquí Quiero darle una buena probada a este polvo hoy también porque otro día que lo usé de rapidito Me dio una buena impresión cuando habían pasado ya 8 horas con el maquillaje Esta zona de aquí estaba muy muy bonita el único problemita es que el tono del polvo es un poquito oscuro Para esta zona de aquí me hubiese gustado que fuera más clarito Me acabo de hacer las cejas fuera de cámara Ahora me voy a poner un poquito de bronceador Este es Nislin Beach Please En el tono High From Hawaii Voy a estar usando esta brocha de rubor de Real Techniques Que a mí no me gusta tanto para rubor porque me parece muy grande pero es tan o sea, suavecita, es muy buena, pero como que para mí, para mi gusto, no es para rubor. ¡Qué diferencia! Estoy contenta porque últimamente estuve muy hinchada unos días y hoy me estoy deshinchando. Y voy a tomar el mismo... ¿cómo se llama? bronceador <risa> y esta brochita de color pop e2 que es mi brochita favorita cuando quiero hacer un sombreado super super suave por aquí arriba y me lo llevo un poquito así hacia el contorno de la nariz por aquí por cierto que no lo he hecho me voy a contornear la nariz y luego continúo con los ojos Voy a tomar esta paleta de Kiko Milano Voy a tomar el contorno Y me voy a contornear con cuidadito Y antes de ponerme el iluminador Me voy a poner un poquito de spray fijador de maquillaje Para que el iluminador se fije mejor Y también las sombras que me faltan por aplicar aquí arriba Frame and Fine de esta Esta es la versión anti-shine, anti, -shine, anti -brillo. Este spray no te da brillo, efectivamente. Me veo muy mate. Vamos ahora con el iluminador. Es el que uso casi siempre porque es casi perfecto, o es perfecto para mi tono de piel. Al menos cuando no quiero que se note demasiado el iluminador. Continuando con los ojos, me voy... A mi paleta Prism de Anastasia Beverly Hills Y voy a tomar el color Paralel, este marrón Y lo voy a tomar con la misma brochita así suavecita de Colourpop Y voy a tomar una cantidad insignificante Porque quiero un maquillaje hoy bastante suave La voy a concentrar en esta esquina externa por aquí Me llevo un poquitín de esta sombra por aquí abajo también. Con cuidadito. Voy a tomar mi paletita de Juvia's Place. Y me lo voy a aplicar por aquí. Mascarade Y voy a tomar este azul bello precioso de aquí. Como ven, nada loco. Un acentito, un sombradito. Creo que un poquitico más. Y ahora voy a tomar mi paleta de slick osos Special Y voy a tomar, a ver, este Este champañita salmón con mucho brillo Con cuidadito que no me pase de brillo, solo un poquito así Para iluminar un poco el párpado y darle un poquito de apertura A mi párpado, que tengo párpado caído y siempre es bueno darle un poquito de acento al párpado para que se vea un poquito más Y no esté muy escondido ahí metido Y por aquí en las esquinitas Y ahora un poquito de máscara voy a usar esta clásica, conocida Desde que yo era niña yo creo que existe esta, esta máscara Maybelline Great Lash Waterproof De una fina capa Como siempre yo me ensucio poniéndome la máscara pero ese poquito que me ensuce ahí, desde que se seque, me lo puedo retirar. Y me ensucié aquí también, del otro lado. <risa> es increíble. Increíble. O por rubor, voy a tomar Super Shock Chic de Color Pop en el color Cheerio. Es cremoso, pero se deja aplicar muy bien con brochita también brocha siempre se ven bien siempre quedan bien se dejan aplicar muy bien y se difuminan facilísimo como podrán ver ya ¡Tarán! como labial voy a estar ligando un poquito de lady de los lipsticks de color pop y este es chichi y es una mezcla que a mí me encanta Este tono de labial me encanta, es lindísimo para mi tono de piel Es un poquito fuerte tal vez para lo que yo quería hoy Puede ser que antes de salir me lo cambie o muerda una servilleta Para que se retire un poquito el pigmento y me guste más, se vea más natural Para lo que yo quiero hoy, mi look, mi maquillaje Hey, han pasado 7 horas de la aplicación del maquillaje Y quería chequear con ustedes cómo se ve En cuanto a la base Solamente veo que el área de la nariz eh, Como que se me ha ido Bastante Solamente esta parte de aquí Posiblemente me puse mucho la mano He estado acostada Me puse la mano en la cara muchísimas veces O sea que no estoy segura de que Haya sido así por así pero toda esta zona de aquí no se ve nada mal. Aquí las ojeras están bastante oscuras. Eso no es la base, sino el concealer. Que desde, desde que la aplicación me di cuenta de que no era de muy alta cobertura. Que digamos, por lo demás, sí, estoy complacida con la base. Mi cara no se ve especialmente reseca ni nada que era lo que me preocupaba de ponerme una base tan mate una base mate fuerte como ellos la describen al tener piel seca la lógica me decía bueno te puedes resecar pero no, no me veo realmente nada que me moleste La combinación de la base y el polvo al menos tengo para decir que esta base no es mala. No tengo queja en cuanto a cobertura. Está prácticamente igual que en el momento de la aplicación. Han pasado 7 horas. Aquí área de los ojos, bueno, ya la máscara se me fue un poquito, se me entoyó un poquito. Nada, nada de esto es culpa de la base. Así que. <ríe> Insta Perfect Liquid Makeup Foundation. The Essence es un producto Classy. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete a Classymes y te veo en el próximo video. Chao